Un saludo para todos. El video de hoy la cajita muy linda para seguir. Vender. Vamos con el paso a paso. Vamos a cortar un cuadro en cartulina de 28 x 39 centímetros. Vamos a medir un centímetro, 14 centímetros, 5 centímetros, 14 centímetros, 5 centímetros. Y trazamos las líneas con lapicero sin tinta o con la tijera. Ahora vamos a medir 2 centímetros, 5 centímetros y. 5 centímetros igual vamos a repasar las líneas y vamos a hacer los quiebres esta parte la cortamos vamos a cortar así vamos a hacer este piquete así y cortamos la parte inferior esta donde están los 2 centímetros sería la parte superior de la cajita y también vamos a cortar nos quedaría así ahora vamos a cortar esta parte y vamos a medir en este lado un centímetro y vamos a trazar tres rayitas tres rayitas acá en esta parte un centímetro y trazamos la línea así como inclinadita nos quedaría así ahora vamos a trazar en esta pero en este lado hacemos lo mismo, un centímetro tres rayitas o tres milímetros un centímetro y trazamos la línea así como inclinadita o sea que sería en estos dos extremos hasta la parte superior y cortamos nos quedaría así Ahora vamos a cortar esta parte que no nos sirve. Ahora, estos voy a acercar acá la cámara. Estos dos lados los vamos a redondear. Vamos a medir un centímetro en ambos lados de, en esta parte. Y vamos a cortar. Vamos a redondear esta parte y acá van a tener mucho cuidado, van a cortar un poquito, como 3 o 4 milímetros Entonces, para que a la hora de tapar, tape mejor, pues tape bien vamos a aplicar silicona líquida a este centímetro para armar la cajita y ahora vamos a pegar esta parte, voy a doblar aquí bien y vamos a pegar así. Nos quedaría así ya pegadita. Vamos a cerrar. Y ahora vamos a decorar. Voy a utilizar tres cuadritos en cartulina de 5 por 5.5 centímetros. Y voy a utilizar estas tiritas de papel adhesivo, pero pueden utilizar cartulina. Voy a dar a hacer el molde del corazón, voy a utilizar este cuadrito acá dejan un centímetro y trazan o dibujan otro corazón en el centro y van a cortar entonces este sería el molde y vamos a repasarlo en estos dos cuadritos estas partes las vamos a cortar ahora vamos a tomar las fritas de papel adhesivo que como les dije pueden utilizar también cartulina y voy a escribir una frase con amor la frase es la que ustedes deseen y los colores igual recuerden que las cartas no utilizar adhesivo que sea por donde está la peguita o el adhesivo para copiar el mensaje y cortamos nos quedaría así ahora voy a quitar a destapar para que se fijen que deben de pegar por este lado y voy a empezar a pegar la frase coloqué los corazones para poderme guiar donde voy a, a ir pegando o ubicando la, la frase la ubicamos así y la vamos a pegar ya después de pegada voy a decorarla voy a hacer a, a cada letra Corazones. Los pueden hacer del color que deseen. Vamos a delinear cada letra. También le pueden hacer una sombrita negra que queda muy bonita para resaltarla más. Y vamos a hacer punticos alrededor de la frase. voy a hacer acá unas flechitas como para decorar igual acá y acá ya está lista la frase delineé también los corazones con marcador negro y voy a tomar una cinta ilusión que mide 2 centímetros de ancha esta tiene 98 de largo y vamos a hacer un moño me parece que queda muy linda así la cajita los corazones si desean los pueden hacer también rojos que también queda muy lindo y si lo podemos pegar así como están viendo nos quedaría así la cajita me parece que es una idea muy bonita esta sería como la tercera cajita que les enseño espero que les guste que la hagan para vender, porque en realidad sí se venden mucho las cajitas. Manito arriba, si te gustó, comparte el video con tus amigos. Hasta la próxima.